¿Qué pasa, Andrelator? Bueno, hoy vamos a ver si reventamos unos cuantos con. Que hay por ahí de algunos Juláis que no me gustan. ¿Vale? Que esas Juláis tengan esos con. Y, y deciros que el que diga que una eléctrica no va sin motor, ahí tenéis. Ahí tenéis llevo ya 6 kilómetros pedaleando a pura pierna 6 ¿Eh? kilómetros o sea que las, las eléctricas también van sin motor vale también funcionan Lo que pasa es que hay que apretar un poquito más el culo que estar de piernas un poquito más fuertes vale bueno cuando llega el lugar volvemos a, a enchufar la cámara Chao. Bueno chicos, estamos aquí en el primer con Es un con de pedaleo Supongo que, que el que tiene el con Le pondría el turbo Y pedales para adelante ¿vale? Vamos a ver si se lo quitamos Va ¿Vale? Venga Ahora a ver si lo quitamos Al y este Quitamos el modo turbo Aquí, a muerte. Ya a muerte. el siguiente con lo tienen 0 31 segundos vale vamos a intentar mejorarlo vamos para allá el con no se sé, he notado como que a lo mejor la bici iba muy inestable vale en este con no lo sé ahí está la vale yo creo que he ido lento pero bueno vamos a confiar y veremos a ver cómo sale luego el, la ruta del Estraba siguiente con es la misma bajada más que cogeremos la, una bifurcación a la derecha vale el el tiempo está creo que era uno 1.40 y algo Vamos a ver Flow chinchilla eh, bye. Vale Vamos a ver Totales El siguiente Hulay Lo tiene en 1.46, ¿vale? Y yo estoy en 1.48 Vamos a ver si podemos mejorar Ese 1.46, va Venga, no me enrollo Y vamos al ataque que noto que llevo mucho aire, pero así lo dejaremos. Go. Hold voilà. Uf. Me cago en su puta madre. Si, si esto no ha sido, no lo ha mejorado, hay que trucar la bici. Sí o sí, vamos al siguiente, chicos. Si el con ese no lo batido, hay que trucar la bici porque ya te digo, he dejado, he dado todo de mí. Vamos a hacer el siguiente con Este con me fijé que empieza mucho atrás Claro, yo aprieto cuando llego siempre a la curva Entonces todo ese, todo ese, ese tramo de con que es pedaleo Yo lo, lo he hecho a perder Entonces ahora lo vamos a hacer bien Evidentemente los neumáticos creo que llevo mucho aire Pero no, no, no lo voy a tocar Voy a hacerlo así y a ver qué tal Vamos allá ¿Vale? Vamos para allá. Y uno del con empieza aquí en la curva. ¿Vale? Aquí en la curva esta. A ver, llevo, llevo demasiado aire. Chavales tenéis que confiar en mí Yo no sé Si los he batido O no Pero que el arma me lo he dejado Sí Bueno, vamos a hacer la última El último con Que es un con Tipo De pedaleo subiendo hacia arriba Vale, tipo de bike Porque esa senda Está guapa para la de bike y ya está En aquel vídeo Vamos a poner el otro con Y volvemos a hablar ¡Oh! Bueno chicos, siguiente Y último con vamos a intentar quitárselo al jubilar que hay y, y nada, a ver cómo se da Pero ya digo que el aire De las ruedas lleva demasiado aire vale Vamos a ello pero creo que ya no tengo esperanza porque ahí no me entra me cuidado aquí en esta senda, ¿sabes? al barranco Uy. epa no te da ahí 你 Oh, oh, oh, oh, oh. Bueno chavales, aquí el vídeo de hoy No sé si habré batido algún cono o no Pero ya os digo que como no haya batido ninguno Volveré Volveré con el aire correcto Y, y os lo digo que los batiré en cuanto llegue, vamos a ver si hemos batido algún con. Bah. Bueno, Endurator, de 5 con que teníamos planeado conseguir, hemos conseguido 2: New Slime y Escalón Más Inversa. Los otros 3 con que no hemos podido, nos hemos quedado muy cerquita. Pero no pasa nada. Volveremos y los conseguiremos. Así estos Julais no podrán tener ningún con. ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a Me Gusta eh, Compartir con el resto de enduritos que hay por el mundo y suscribiros al canal que es gratis. Nos vemos en un siguiente vídeo.